Vamos a la pregunta B, que es conceptual. ¿El campo eléctrico solo es producido por las cargas en el interior del paralelepípedo o también se debe a las cargas que están fuera de este. ¿Cómo podría saberse? Importa una carga que está fuera de la superficie gaussiana? ¿Va a aportar flujo eléctrico neto? Digamos, que haya más campo, que el E2 sea más grande que el E1. Está debido solamente a la distribución de cargas que están dentro del paralelepípedo o se debe a, a cargas que están por afuera, a las que están adentro. Correcto, Ignacio, correcto. Matías, podríamos suponer, sí, podríamos suponer que hay más cargas a la derecha. No, no, nos, podría, nos podría, podríamos imaginar que a la derecha del paralelepípedo hay cargas negativas, hay más cargas negativas, y a la izquierda del paralelepípedo hay algunas cargas positivas. Podemos imaginar una distribución así. Y Ignacio, fundamenta por qué decís que solamente se ve a las que están adentro, lo cual es correcto. Miren, supongo, para reforzar lo que, está, lo que dijo Ignacio, si yo pongo una carga por afuera, va a tener eso, eso va a generar, supongamos que esa carga no aportan, exactamente Bruno, no aportan, no aportan eh, flujo netro, flujo neto, eh, imagínense que es una carga positiva, esa que yo estoy haciendo del lado de afuera, disminuyo su carga después de entrar y salir del, no es que disminuyo su carga, creo que está, está, está correcto tu análisis, eh, en realidad, el, el flujo eléctrico neto va a ser cero, ¿por qué? Porque, supongamos esta carga que yo he dibujado, esto aporta campo eléctrico, el campo eléctrico que aporta esta carga exterior, multiplicada por, va a estar en una cara del paralelepípedo va a estar eh, entrando ese campo eléctrico, multiplicado por el área, me va a dar un flujo. Y ese mismo campo que sale por otras superficies, multiplicado por esa superficie, me va a dar otro flujo. Bueno, el flujo neto va a ser siempre cero debido a esa carga que está en el exterior. Entonces, esta carga exterior va a aportar flujo neto igual cero, porque se va a anular el flujo que está entrando con el flujo que está saliendo. Profesor, ¿se puede entender de que entonces eh, la carga neta es como si fuese la carga encerrada dentro de la superficie gaussiana, y, la, y solo intervienen las cargas que están dentro de esa superficie? y cualquier carga exterior más que tenga carga exterior o, o no las tenga solamente aplicando la fórmula carga encerrada sobre epsilon 0 se aplica eso y nos tiene que importar lo que tengamos dentro de, de la superficie no son para el bit, pero bueno puede ser de cualquier forma tal cual no sé si estaría bien Tal cual Alejandro, tal cual. Es así. Entonces pues ahí, ahí podríamos eh, obviar los ángulos, obviar eh, todo el flujo, la carga, la carga cerrada, o tenemos que calcular todos los ángulos para para poder eh, llegar a, a, a lo que es flujo por no tener justamente la carga neta. Exactamente, no tenés la carga neta. Entonces tenés que hacer todo el desarrollo individual para averiguar cuál es la carga neta.